Bienvenidos a todos, es hermoso ver sus saludos y sus caras sonrientes, van a estar muy agradecidos porque Jesús ha estado todo el día dentro de mi corazón y a una de las cosas que me estuvo diciendo, yo estoy como, oh por Dios, ¿quieres que diga eso? <risa> en aire, en internet, <risa> esto es realmente una experiencia muy profunda que vamos a tener. Y sabes, cuando Jesús vino a la tierra con este hermoso mensaje de la salvación y de la felicidad y dicha y paz y mansedumbre, dos mil años atrás... Lo que él tenía para compartir era tan profundo y que básicamente él tuvo que hacer la mayoría de sus enseñanzas en parábolas. El Espíritu Santo le dio parábolas para compartir. Porque las enseñanzas eran tan fuera de este mundo, se encontraban mucho más allá de lo que este mundo del tiempo y espacio había escuchado antes, o lo que yo diría desde entonces también. No hemos escuchado las profundidades de esas enseñanzas, la profundidad de esas enseñanzas desde que Jesús pareció aparecer y pareció transmitir estas enseñanzas desde el cielo y desde la perfecta unidad. Y durante varios siglos que vinieron luego de eso, tuvimos varias religiones maravillosas y caminos no dualistas a Dios. Y ciertamente yo he encontrado con, me he encontrado con varios de ellos, pero con el curso de milagros hemos, tenido que, hemos recibido el, com, el paquete completo, toda la transmisión y el camino más directo a Dios que yo me pude encontrar. Entonces, en el tiempo de Jesús, Él básicamente puso las enseñanzas en parábolas. Había un hombre que tenía dos hijos y y luego él dice la historia del hijo pródigo y fue un compartir hermoso porque básicamente estaba enseñando con esta parábola que sin importar lo que tú pensaste que hiciste en el tiempo el espacio, siempre vas a recibir la bienvenida al amor eterno y en la unidad eterna que es tu hogar, sin importar lo que tú piensas que has hecho, sin importar lo que tú piensas que hiciste como bueno, malo, correcto o incorrecto. Tú tienes un derecho de nacimiento y tu realidad es la eternidad y tú no eres una criatura del tiempo y del espacio, sino que eres un espíritu, eres el Cristo viviente que es una creación de Dios. Entonces hoy... Yo voy a hacer ambas sesiones, voy a hacer esta sesión de la mañana y la sesión por la tarde, o depende en donde te encuentres en el mundo, puede ser más de la mañana y tarde, sino que voy a hacer dos sesiones con un recreo en entremedio. Desde el final de la primera sesión, vamos a tomarnos dos horas y luego vamos a volver a entrarnos y voy a utilizar un mecanismo de enseñanza para ir junto con mis enseñanzas en términos de mis palabras. Voy a mostrarles una parábola, voy a mostrarles una película y le voy a dar contexto y voy a atravesar toda la película junto a ustedes. Y sé que si sí, pudiese escuchar todo lo que sus corazones están diciendo es, por favor, incluso si es profundo, incluso si es más profundo de lo que jamás he escuchado en este planeta, por favor, dame muchos ejemplos prácticos para poder relacionarme con ello. Por favor, dame una enseñanza que pueda aplicar en mi vida diaria, momento a momento, con sea quien se encuentre a mi alrededor, con cualquier situación con la que me esté enfrentando en el tiempo el espacio. Por favor, dame algo práctico, dame muchos ejemplos prácticos. Ayúdame a entender esto, ayúdame a realmente experimentar lo que Jesús está diciendo, porque quiero conocer a mi Creador en la eternidad, quiero conocerme a mí mismo como realmente soy, no esta criatura humana de carne que parece ser como una mosca atrapada en pegamento en tiempo y el espacio, en el tiempo lineal. Muchos de nosotros hemos hecho muchos rituales, hemos hecho muchas prácticas, hemos hecho, hemos hecho meditaciones, hemos hecho todo tipo de cosas que podríamos llamar espirituales, y sin embargo sigue pareciendo que hay una lucha, parece que hay eh, que nos tenemos que enfrentar con cuestiones que se nos aparecen en la base, en el día a día, y es como wow, después de todas estas prácticas, incluso las prácticas de un curso de milagros, quizás a ustedes han hecho las lecciones una vez o quizás más de una vez. Y todavía se siguen enfrentando con estas luchas. Entonces, hoy nos vamos a ahorrar tiempo. Si tú puedes escuchar lo que estoy hablando y puedes verlo en las parábolas y verlo demostrado, tu mente... Va a ir hacia la eternidad de una forma tan rápida y vas a ahorrar miles de años. Entonces, recuerdo Krishnamurti, siempre adoré a Krishnamurti y siempre estas enseñanzas venían del espíritu tras de él y él tenía estos ojos brillantes y decía: ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! <risa> diciendo por favor mantente aquí conmigo esto va a ser más profundo que profundo creo que nunca has experimentado algo tan profundo pero quiero que sea práctico quiero cuando volvamos y abramos todo esto para preguntas y experiencias Quiero que tú dejes que la dicha venga a través de ti, la que experimentaste hoy. Y quiero escuchar que te respondas tus propias preguntas, quizás preguntas que has tenido por 30, 40, 50 años, y de repente, boom, boom, boom, boom, boom. la comprensión empieza a venir en tu mente. A medida que empiezas a tener experiencias que te llevan más allá de las preguntas, más allá de la mente que cuestiona, hay una experiencia tan elevada. Y... Quiero que todos nosotros nos adentremos en esto. De hecho, también tengo un par de canciones que Jesús me tuvo escuchando porque... Está, esto es, viene esto desde arriba del campo de batalla más allá del tiempo lineal adentro de una experiencia de luz de quién tú realmente eres y no hay palabras para ello pero hoy estoy dejando que Jesús utilice el cuerpo de David para que nos dé las palabras para que nos dé las oraciones y nos dé las canciones y todo lo que necesitemos para utilizar esta palabra para abrir nuestro corazón y sentir el amor y una experiencia tan profunda y vas a estar mirando alrededor de tu cuarto y fuera de tu ventana y te vas a enamorar con todo y todos como jamás lo has hecho. Un amor que no tiene un opuesto, un amor que es tan vibrante y tan presente que puedes ver el universo holográfico, puedes ver con la visión de Cristo, puedes ver a todo, un pasto, una hormiga una nube, una montaña y puedes sentir este amor que estalla y que transciende el tiempo y el espacio. Este es lo que el curso de milagros nos está apuntando. Ahora, en un curso de milagros, Jesús utiliza unas frases que no transigen y Vivian una vez me preguntó esto, ¿puedes explicar la transigencia y la no transigencia? ¿Cuál es la diferencia? Y Frances uh, dijo que estas palabras que Vivian me preguntó, transingencia y no transigencia, se encuentran en un curso de milagros. De hecho, Jesús incluso dice eh, al final del texto, en la sección más allá de todo ídolo, dice, la salvación no transinge en absoluto. Entonces lo que nosotros percibimos como nuestra vida humana realmente es una proyección de una transigencia, un intento de ser algo que nosotros no somos. Vamos, creer en el ego es una transigencia. Si tú eres el Cristo y tú crees en un ego, un deseo de muerte, eso es una transigencia. Eso es una transigencia de identidad. de una escala que es tan grande es inconmesurable. Ser el Cristo viviente, ser una creación eterna, como Jesús dice, antes de Abraham naciese yo soy, antes del tiempo, del espacio yo soy, la presencia de Cristo es anterior al tiempo. Y creer en el ego, y creer en el tiempo el espacio, en el tiempo lineal, y estos cuerpos, esa es la transigencia más inconmesurable que es posible. Creer que tú eres un humano en vez de divino, creer que tú eres una criatura del tiempo en vez de eterno, esa es de nuevo una transigencia de un grado inconmensurable. Entonces, voy a tratar de ayudarte a cerrar la brecha hoy, en donde vas a tener la disposición de dejar ir todo lo que tú piensas que piensas y todo lo que tú piensas que crees para ir en un viaje hacia la luz. Y no va a ser sorprendente si para mí, a uno de ustedes me hablan acerca de sus experiencias místicas o si. Tienen sueños maravillosos esta noche porque tu mente está lista para ser activada hacia la luz de una forma. Es por eso que hay tantos de nosotros en este retiro en línea, porque tenemos un propósito, es brillar bien brillante debajo de todos nuestros personajes y eso es despertar. Entonces voy a mostrar una película que he mostrado antes. Y y I mean, muchas I'm veces cuando estoy mostrando películas alrededor del mundo, es One gracioso para mí. Una vez estaba en Australia y estaba en Kangaroo Valley y estaba en esta carpa gigante y estaba mostrando esta película de Michael Moore, Capitalismo, Story, una historia de amor. Y so fue tan profundo que la carpa empezó a sacudirse y la pantalla en la que estaba mostrando la película empezó a sacudirse y creo que es divertido cuando empieza a hablar acerca del capitalismo y como esa no es la forma hacia la vida eterna, eso sacudió todo el tiempo del espacio, tanto que casi voló la pantalla en la que estaba mostrando la película. Y yo me estaba riendo tan fuerte, pues yo estaba diciendo, oh, el ego no le gusta, no quiere que estas palabras se hablen. Está tratando de tirar el proyector, la pantalla y toda la carpa. Pero eso es algo pequeño comparado con lo que voy a hablar hoy. Hoy esto es muy profundo. Esta película va más allá del capitalismo, una historia de amor de Michael Moore. Es una película fantástica también si tienes una oportunidad de verla. Pero hoy voy a mostrar Mr. Nobody. Y esta es una película cuántica. Tú no estás acostumbrado a ver películas como esta. Porque Most la mayor watch, parte de las películas que tú ves tiene un middle, principio, mitad uh, y final. En la mayoría de las películas, tú estás acostumbrado a ver películas en las cuales hay una progresión lineal de principio a final. Está bien si el director decide hacer flashbacks, porque tienes un contexto, ah, sí, está yéndose atrás a una memoria pasada en su vida. Pero son películas muy lineales, van de principio mitad y final. Y todos nuestros cuentos de hadas van de principio a mitad final. Todas nuestras parábolas, todas nuestras, parábolas, todas nuestras novelas, todas nuestras historias, las formas en las que nosotros nos percibimos part part a nosotros en este mundo es parte de una progresión lineal temporal de un tiempo que va de pasado a presente a futuro. De hecho, cuando tú empiezas a ver películas cuánticas, usualmente necesitas really comentarios muy fuertes del espíritu para ayudarte, like porque you're se siente que tú estás nadando in en algo que no es familiar. Quiebra todas las reglas de las películas entonces es por eso que voy a estar contigo a través de esta película Mr. Nobody porque creo que te vas a perder en los primeros 10 minutos si no y este es el tipo de películas que sin comentarios quizá las apagas luego 10 minutos y dices esto es ridículo esto es absolutamente ridículo pero no lo es, es no. Jesús ama esta película de hecho, adora esta película. He mostrado cientos, miles de películas en mi vida. Y Jesús adora esta película. Es por eso que ha elegido esta película para Retiro Más Allá del Cuerpo. Él está sonriendo. Está diciendo, oh, esto es genial. Esta es... Ni, ni siquiera lo puedo llamar una parábola. Porque es tan cuántico. Que es espectacular. Así que... Lo que voy a decir es que todos los que están mirando este mundo y mirando las películas de este mundo tienen un autoconcepto que está basado en la creencia del de tiempo lineal. Y en las lecciones de un curso de milagros, Jesús dice, muy al principio, a una de las primeras lecciones, dice, necesitas nuevas ideas sobre el tiempo. ¿Por qué necesitas nuevas ideas sobre el tiempo? ¿Puedo aprender a perdonar a mis hermanos y hermanas? Y Él dice, ah, de hecho, todas tus creencias acerca de quién tú eres en este mundo y quién ellos son, tus hermanas y hermanos, están todos basados en el tiempo lineal. Y la eternidad es mucho más allá del tiempo lineal. Es tan más allá del tiempo lineal que vas a desinterpretar o interpretar erróneamente el perdón. Y es por eso que durante todos estos años las personas han tratado de perdonar como Jesús enseñó y han tenido mucha dificultad. Y a veces, muchas veces no tienen mucho éxito en el perdón. Los seres humanos parecen lograr cosas en el tiempo y el espacio, pero perdonar, wow, eso está en otro nivel. Es como estar feliz todo el tiempo, ser pacífico todo el tiempo, dichoso todo el tiempo. ¿Me estás bromeando? ¿Me estás bromeando? ¿Es, ¿Eso es un objetivo, una meta realística? ¿Encontrar la felicidad eterna? Y un estado mental que es tan consistente y tan estable que no hay una imagen del tiempo o del espacio que pueda sacudir esa paz mental como Jesús lo tuvo. Él tenía una paz mental tan grande que su cuerpo estaba en la cruz. Y todavía estaba diciendo, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Sí, realmente tienes que tener un estado mental muy elevado para poder decir eso. Cuando hay clavos en tus manos y en tus piernas, ese es un estado mental. Habla sobre un estado mental eh, transcendental. Perdónalos, pues no saben lo que hacen desde la cruz. Bueno, yo les voy a mostrar el camino directo a ese estado mental. Yo tengo una vía dichosa, yo no lucho con nada, yo tengo una vida la, la, la, la, la, la, la, pero realmente no veo el mundo en términos lineales. Entonces es por eso que a veces digo que tengo demencia espiritual en donde pongo un té con en mi vaso y luego voy a meditar o veo una película o escucho música o le hablo con alguien en el teléfono y luego oh, pienso, oh, ¿dónde está ese vaso con té? Realmente tengo un blan... estoy blanco en mi mente en algunos aspectos como por ejemplo tener un vaso, estoy tan adentrado en la luz que ¿perdí una secuencia allí? Oh sí, el té, el té, el té lo puso en la cocina, oh sí, todavía sigue en la cocina no ha abandonado la cocina, mi mente está en algo más dichoso que el té, entonces tengo que volver y rescatar el té de la cocina si voy a tomarlo. Y quiero que sientas ese sentimiento. Y también, con las películas, tienen una progresión lineal. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a las películas que se repiten en loops, en círculos. A mí me encanta el día de la marmota, me encanta la película o historias de ir hacia que van hacia el pasado, como el piso 13. Me gusta, eh, si yo no me despierto, otra película espectacular. Hay tantas películas diosas que van en círculos y yo las muestro los miércoles, jueves y viernes. Muestro uno el miércoles en esta área del mundo, luego muestro otra en Europa y luego eh, también en español para Latinoamérica y España. Pero es una hay una película que se llama 222 en donde hay todas estas secuencias e imágenes y es, es encontrar qué se trata de estos patrones, que Sucediendo. Esto tampoco Now, fue una película Looper, pero es repetitiva y la que la película que les voy a mostrar es hoy mejor. no es Looper o es dar, o no da vueltas en círculos, uh, es ¿sabes? mejor es mucho mejor algunas de estas películas de loop eh, en círculos si nos gustan porque nos muestran tanto nuestros patrones como por ejemplo el día de la marmota muestra todos los patrones del tiempo del espacio con Phil y lo vemos como él va a través del mismo día una y otra vez, pero esto es mucho mejor que una película Looper a Jesús le gustaba esta mucho más porque esta es cuántica esta va a llevar a tu te comentas una experiencia que el tiempo no es lineal y tú no das vueltas en círculos en el tiempo en términos de reencarnación, como reencarnar luego de una vida y luego otra vida y luego otra y otra y otra. O ir hacia atrás, como regresiones de vidas pasadas. Hay películas muy buenas de regresiones a vidas pasadas y hay también películas muy buenas que hacen lupos, círculos, como reencarnación, como Orlando. Quizás ustedes recuerdan la película Orlando. It's a spectacular es uh, movie. Una película espectacular. Wachowski brothers, los hermanos made a, a Ellos kind of a hicieron una película de reencarnación, pero esta es una película cuántica. Y si te gusta esta película, y quizás es muy profunda, quizás le quieres bajar el volumen un poco y ver una película como Next eh, con Nicolas Cage. Quizás si ves esa con mis comentarios tiene un poco de linealidad, pero empieza a tocar las enseñanzas del de pensamiento hipotético. Y eso es de lo que yo voy a hablar hoy. Eso es lo que, voy a, para, lo que voy a utilizar la película para hablar del pensamiento hipotético. ¿Qué es el pensamiento hipotético? Y está esto en el curso. Bueno, Jesús me ha dado esta forma de mirar a los hipotéticos y hipotéticos pensamientos way, hipotéticos, saying, is, y una forma él dice ahí es donde todo se origina, todos tus problemas from, from vienen de solo belief, una creencia y se llama el pensamiento hipotético. Pensamiento hipotético parece generar una ilusión del tiempo lineal en el cual los eventos parecen suceder en una secuencia, uno sigue a, otro, sigue a otro, sigue a otro, sigue a otro. Estamos tan acostumbrados a eso, es como un pez en el agua. Si tú vas y le haces una entrevista a una lubina y tienes un micrófono y estás entrevistando a una lubina y le preguntas, "Háblanos ah, no, acerca del agua." La lubina diría, "¿Qué? ¿De qué estás hablando?" <laughs> Porque todo lo que conoces el agua, no es una criatura de la tierra, no conoce nada acerca del tiempo del espacio, básicamente es una criatura del agua que solo conoce el agua. Y si le preguntas a la Lubina, habla no sé acerca del agua, diría ¿qué significa eso? eso es parte de lo que soy y lo mismo con los seres humanos cuando le preguntas a los seres humanos acerca de su vida típicamente hablan acerca de sus historias y de sus memorias y de sus ambiciones futuras y de sus objetivos futuros, ¿verdad? es lo que tú escuchas, le preguntas a un ser humano háblame acerca de ti mismo y no dan, oh yo soy el Cristo viviente, soy uno con Dios, no hablas como Yogananda, que sí hablaba así yo soy uno con Hola, señor, <risa> él de hecho estaba en un estado mental <muchas> que estaba tan unido con el Señor que decía, yo soy Permajan, soy Hoy, ora conmigo. Él hablaba así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba tan iluminado por esta presencia divina que él estaba en ese estado mental y luego su cuerpo pareció fallecer y se mantuvo un estado de no deterioro por semanas, porque su estado mental estaba en un estado de no deterioro. Entonces, el cuerpo de Paramahansa Yogananda no se deterioró como los cuerpos humanos típicamente lo hacen en la conciencia fragmentada. Esto era más una conciencia holística o conciencia holística. Entonces, el pensamiento hipotético es la creencia que hay todos estos escenarios que podríamos llamar situaciones, o vidas, o circunstancias, pero estas situaciones y vidas y circunstancias, estas escenas, las vamos a llamar escenas del tiempo y el espacio, todas son como si, todas son hipotéticas, como si estuvieses hablando con alguien y le dices, bueno, Voy a mirar este segmento con David y luego quizás voy a tener algo que comer y luego voy a estirar y luego descansar luego de la próxima sesión. Eso es un hipotético. Estás hablando de hipotéticamente lo que harías en un par de horas de ahora. Y yo he contado estas historias cientos de veces. Cuando era un niño, estaba todo adentrado en metas y alentaba ciertos equipos. Y mi abuelo siempre levantaba su dedo y se reía. Y decía, ¡Ha! ¡Sí! La palabra más grande en el lenguaje. Y yo lo miraba como, ¿Qué? Y él decía, solo sí, la palabra más grande en el lenguaje, solo sí, sí eh, como un hipotótico, sí, solo. Si mi vida fuese diferente, si tuviese más de esto y menos de ello, si tuviese una diferente pareja, una situación diferente, una situación diferente, un trabajo diferente, sí, es básicamente el plan del ego para la salvación. Si algo en la forma cambiase, yo sería feliz. Si solo algo en el tiempo o el espacio cambiase, yo. Sería feliz. Si sería feliz. That's Ese es el, el plan del ego para la salvación. Ese es el plan para mantenerte atrapado en el tiempo del espacio. No tiene nada que ver con la eternidad o la verdadera salvación de la cual Jesús está enseñando. Pero si solo algo fuese diferente, yo sería feliz siempre pone la causa en estos escenarios o imagen o la persona o el lugar o la condición humana, como si el mundo fuese causativo y como si mi paz mental, mi felicidad, mi dicha dependiese de circunstancias. La paz mental no depende de las circunstancias. La dicha no depende de una circunstancia. La felicidad depende del propósito que tú tienes en tu mente. La felicidad depende de los pensamientos que tú estás pensando. No tiene nada que ver con las imágenes o las circunstancias que tú percibes. No puedo decir esto suficiente en el sentido de que todo lo que tú percibes nunca vas a encontrar esa dicha o paz en las circunstancias. Porque la felicidad no depende de las circunstancias. La voluntad para ti es la felicidad perfecta, pero fuiste creado como un ser feliz. Cristo es un ser feliz. Y tú vas a encontrar esa felicidad eterna y paz en la creación, en conocer a Dios. Así es como conoces tu dicha eterna y felicidad. En términos de este mundo, lo que se percibe a través de los cinco sentidos, diríamos, sigue siendo la mente, la mente que duerme, y los cinco sentidos perciben un mundo de imágenes. Y eso es lo que Jesús llama el sueño. Excepto que también dice que lo que tú percibes como el mundo, el tiempo, el espacio y el cuerpo, porque estamos yendo más allá del cuerpo, lo que tú percibes como el mundo y el cuerpo es una proyección, es un sueño del que te desprendiste. Y luego tienes un sueño secreto en tu mente, el cual es uno con el cual que te desprendiste, pero el ego es engañoso lo divide en dos sueños y tienes el sueño que sueñas en secreto y el sueño del y que te desprendiste. Y es por eso que la experiencia humana so es tan frustrante. Porque parece como que el sueño del que te desprendiste, parece que las cosas se te están haciendo a ti como personas. Como en este sueño del que te desprendiste, parece ser un personaje rodeado de otros personajes y rodeado de un mundo del tiempo, del espacio. Y estos otros personajes hacen cosas, físicamente o psicológicamente, a esta persona que tú piensas que eres. Entonces, las circunstancia... Podría ser como el COVID, o como el tsunami, o huracanes, o podría ser el hambre, o podría ser el cambio de clima, o podría ser tu esposo, o tu perro, o tu gato. Siempre parece haber experiencias en que la persona está aparentemente siendo influenciado, o atacado, juzgado, o lastimado, por algo que se encuentra fuera de la persona. Incluso si vas al cuerpo y miras al cuerpo, incluso puedes ver en el cuerpo en el microcosmos, en el reino de, o oh, el doctor dice que tengo células cancerígenas en mi cuerpo, o oh, el doctor dice que mi corazón está eh, con coágulos, incluso dentro del cuerpo parece haber fuerzas como células cancerígenas, o oh, presión alta, o oh, cosas que suceden que ni siquiera son síntomas físicos, como vistos por los cinco sentidos, pero son más pequeños. No es como que vas, oh, veo que tengo las células cancerígenas acá en mi mano. Son tan pequeñas, son microscópicas, pero parece ser que hay algo dentro de este sueño te está haciendo algo a ti, y todo está basado en causa y efecto falso. Sí, sí. Cuando tienes un diagnóstico de cáncer, well, te diría el médico, from, bueno, podría ser de estrés podría ser de ataques o algo que parece ser externo, radiación del sol o radiación de un reactor nuclear o obtener un virus como el virus COVID-19 o algo en el tiempo del espacio es la causa. Y esto es lo que es característico del sueño que te desprendiste. Y el, todo lo que en el sueño que te desprendiste parece ser causativo, pero Jesús está diciendo, no, no, no, no, este sueño que tú estás percibiendo es un efecto y el ego es la causa de este sueño del tiempo del espacio. Dios no creó la separación, Dios no creó la fragmentación. Dios no crea nada eh, más que seres eternos y Cristo es un ser eterno. Dios es luz y Dios crea en luz. Dios es amor y crea en amor. Este mundo es una proyección del ego y Jesús nos da una clave. Nos dice, es el sueño del cual te desprendiste. Entonces ahora parece ser que te está sucediendo a ti. No parece ser de ti. Jesús nos está diciendo, ese es el problema tú sueñas un sueño y te has olvidado que es un sueño entonces ahora crees que es una realidad crees que tu cuerpo es una realidad crees que las personas son todas reales crees que el planeta es real, que las estrellas son reales, crees que las montañas y el pasto, los pájaros y los insectos, crees que todo ello es real, porque te has olvidado que estás soñándolo. Y Jesús dice, no te ves a ti mismo como el hacedor de la imagen, porque si tú vieses que utilizando el poder de tu mente para hacer este mundo de sueños es lo que se trata el ego, entonces podrías ver que todo lo que tú percibes son figuras en tu sueño y eso va a ser lo que es el perdón el perdón no es personal no es una persona perdonando a otra persona porque las personas están en la pantalla son la proyección y la mente que se ha olvidado que está soñando necesita recordar que está soñando porque una vez que recuerdas que está soñando puedes darle al mundo otro propósito Puedes darle al mundo el propósito del perdón, puedes liberar a tu mente y despertar hacia la eternidad. Si tú tienes la voluntad de intercambiar el propósito del ego, del odio, por el propósito del Espíritu Santo del perdón. Pero no puedes realmente perdonar el mundo hasta que vuelvas a esa experiencia de que está todo en tu mente. No puedes hacer esa lección de perdón hasta que tú te des tanta devoción y tengas tanta quietud que vas hacia dentro de tu mente para encontrar lo que se encuentra más allá de este mundo secreto, lo que se encuentra más allá de la mente inconsciente. Yo tenía una oración que pensé que iba a leer de las lecciones de hoy, dado que estamos empezando ahora. Y esto se encuentra en la lección, la parte 2 de la introducción, es el párrafo 5. Y esto es lo que Jesús dice. La hora de la profecía ha llegado. Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen sin excepción. No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar. Pues ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente que fuese, que esa es tu voluntad. Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Entonces... El sueño secreto es de lo que vamos a hablar hoy. Porque si tú tienes algo en tu mente inconsciente de lo cual no eres consciente, entonces no importa cuántas afirmaciones tú digas como una persona, no importa qué acciones tú hagas como una persona o qué acciones evites como persona, hasta que tú no te pongas en contacto con la culpa inconsciente, la. Creencia inconsciente en el tiempo lineal, la creencia inconsciente de que causa y efecto están separados y se han dado vuelta, hasta que puedas volver hacia atrás en la mente y ver lo que está sucediendo en este sueño secreto. Entonces vas a simplemente, te vas a sentir que estás a la merced de algo que no sabes lo que es. Y eso es lo que es la mente inconsciente Carl Jung hablaba acerca de esto lo llamaba la sombra los psicólogos han hablado acerca de esto por décadas, dicen que hay un aspecto inconsciente de la mente y Jesús lo llama la mente que no está siendo observada, está fuera de la conciencia y sin embargo determina todo lo que tú percibes en este mundo, todo. Genera un mundo privado de pensamientos privados en los cuales parece haber un sujeto o un percibidor, un ser humano o una persona y luego parece haber un mundo objetivo fuera de ese ser humano que involucra el tiempo y el espacio. Entonces, entonces tú pareces ser, mientras tú tengas este sueño secreto y este sueño secreto es la creencia en el ego, entonces percibes un mundo en el cual hay un tú, un tú personal y luego hay un mundo vasto, un cosmos fuera de ese ser personal. Y no hay forma en la que tú puedas elegir, eh, salir de ello como una persona. A veces piensas, soy una persona y tengo que elegir correctamente, tengo que mover correctamente, tomar las decisiones correctas, aprender cómo ser una persona, una persona santa y Jesús dice no no va a funcionar no vas a poder escapar del sueño incluso tratando de ser una persona santa porque vas a seguir percibiendo las decisiones como decisiones personales dentro del tiempo y el espacio y la decisión que te liberará no se encuentra dentro del sueño está en la mente no está en el sueño entonces cuando tú tratas de hacer estas decisiones si tú sigues la guía del Espíritu Santo estas aparentes decisiones que involucran ser una persona del tiempo al espacio van a reflejar la guía que tú recibes en la mente pero no son más que reflejos las personas no deciden, es la mente que ha decidido que se separarse de Dios y cree que se ha separado y ahora está utilizando las personas los cuerpos como juguetes Jesús habla acerca de esto en el texto en donde los cuerpos son como juguetes, como títeres. Y todos los pensamientos que tú piensas que piensas y todas las creencias que tú albergas son proyectadas en estos juguetes. Y entonces por eso que parece ser que hay santos y pecadores. Hay... Estas hermosas, amorosas personas que son pacíficas y luego hay, ¿sabes? Estos dictadores o tiranos y todo entre medio. Y básicamente Jesús está diciendo el mundo que tú ves son tus pensamientos todo lo que tú piensas que piensas pero tienes tanto miedo a tu mente tienes tanto miedo al poder de tu mente y tienes tanto miedo al poder del pensamiento que es proyectado el ego lo proyecta afuera como si estuviese sucediendo en un mundo externo cuando realmente todo lo que tú percibes como el mundo externo es básicamente tu conciencia y todo es selectivo si tú crees en la guerra vas a si guerra. Si tú crees en la competencia, vas a percibir la competencia. If you si tú crees death, en el nacimiento y la what? muerte, ¿Adivina qué? Estos personajes van a actuar tu creencia en el nacimiento y la muerte. Pero el mundo es neutral. Es simplemente reflejo de las ideas y los pensamientos que tú tienes en la conciencia. Y es por eso que no hay escape. Es simplemente un mecanismo de enseñanza. No vas a encontrar escape en el mundo. Vas a encontrar escape en tu mente al, al perdonar al mundo, al encontrar tu propósito del perdón. Otra cosa <laughs> para poder darle contexto a esta película. Yo no podía decir lo mejor que Jesús en el curso de Milagros. Él tiene una sección en el capítulo 27 al final del capítulo 27. Y yeah, you, si, tú, really si tú realmente a quieres I'm un contexto about, de lo que I'm estoy hablando, si estoy hablando de cosas y tú dices, oh, uh, here. estoy nadando I aquí, <laughs> <my> <laughs> esto <my laughs> se encuentra mucho más allá de mi cabeza, o oh, estoy recomendando el capítulo 27, um, um, dream, si realmente lees el, el dream, soñador del is sueño, después es la sección 7, y el héroe del sueño, Section, Esa es la sección favorita de Ken, el Señor del Sueño. You, you watch, puedes ver su show he'll, también. He'll Él va a hablar pero, acerca de esto. Pero, pero el héroe del sueño es básicamente algo que pienso que te puedes relacionar con ello. Porque, porque si tú piensas a ti mismo como una persona, entonces tú te puedes relacionar con esta sección que Jesús está llamando el, del llamando el soñador del sueño. Yo vacilaría incluso mirar esta película Mr. Nobody sin una preparación. Porque si tú simplemente la miras como miras cualquier otra película, quizá la aparías luego 10 minutos y dirías, ¿qué, está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué diablos es esta película? Esta es la película más loca que vi en mi vida. Yo he visto, visto películas salir, personas salir del cine, pero ahora con Jesucristo dando la preparación de repente la, esta película puede ser una salvación de gracia con el contexto correcto, con la preparación correcta. Así que voy a leer un poco acerca de esto así. Tú puedes decir gracias David, eso fue muy buena preparación para esta película. Estoy feliz de haber escuchado lo que Jesús tenía para decir antes de llevar a mi mente o entrar a mi mente a esa película. Esto se llama El héroe del sueño. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño, en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. ¿No te encanta? En el cual actúa, entonces todas las personas son actores y actrices. ¿Recuerdas a Shakespeare? ¿Alguna de ustedes escuchó, escuchó a Shakespeare? Todo el mundo es un escenario y todos tienen que interpretar un papel. Y aquí estamos, Shakespeare. Shakespeare está con nosotros ahora y está sonriendo. Porque en siglos más tarde, est estamos todos nosotros adentrándonos a, a lo, acerca de lo que él está hablando. Todo el mundo es un escenario y cada uno debe jugar su papel. Y acá está Jesús diciéndonos finalmente lo que está sucediendo de lo que Shakespeare estaba hablando. No hay un sueño sin él, ni existe sin el sueño en el cual actúa, como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Entonces, estas personas son todos actores y actrices. ¿Y qué están actuando? Y están actuando la creencia en la separación, la creencia de que pueden estar separados de la eternidad. Esa es un acto bastante importante, tratar de actuar como si no fueses un ser eterno. Parece ser muy convincente, ¿no? Incluso con nuestros perros y gatos, ¿no parecen ser perros y gatos verdaderos para ti? Y estos personajes, mamá, papá, hermano, hermano, hermano ¿no parecen ser Bastante reales, Parece, tienes que admitir, bravo Oscar. Tenemos uno, Oscar. Me engañaste, me engañaste. Ah, pensé que realmente me estabas haciendo algo y que realmente gustabas o no gustabas de mí, no podía ver que era mi propia mente ocupa el lugar central de cada sueño, en el cual se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo del cuerpo, cómo vive un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. Oh, gracias Jesús por ese resumen de la condición humana. Eso va bastante fuerte, Jesús. Decirnos la historia de como fue concebido por otros cuerpos, mm, mamá, papá, mm, sexo. ¿Cómo vino el mundo externo al cuerpo? Mm, sí, tierra. ¿Cómo vive un, por un corto tiempo? Sí, un número de años o décadas, y luego muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos. Sí, ese es el cementerio, genial. Jesús está casualmente acá describiendo toda la condición humana en una oración y está diciendo, esto no tiene nada que ver contigo esto no tiene nada que ver con quien tú eres pero este es el sueño del cual te desprendiste mientras sueñas en secreto que estás separado de Dios este es el sueño proyectado que tu, con el cual tu mente se ha identificado y ahora cuento una historia oh sí, crecí nací en este año y mi mamá Ah, and fue Evelyn, Jack, mi papá, and el nombre de papá era Jack, crecía en Cincinnati, Cristian, Ohio, and, Ohio y oh, uh, house, sí, atravesé eh, la universidad. School, then, y Fui en Cincinnati y yo alentaba a un equipo de béisbol y luego hice esto, y esto y esto. Y luego de repente, no sé qué sucedió, en, encontré este libro que se llamó Un Curso de Milagros y básicamente cuando lo leí decía que todo lo que yo pensaba y creía acerca de cualquier cosa era todo falso. Acerca de todo, las interacciones humanas, acerca de la vida en sí misma, acerca de todo lo que parece ser el tiempo, el espacio. Yo estaba en lo incorrecto acerca de todo. ¡Wow! Ese es un libro. Entonces pasé todo el, el, el, el resto de los 34 años practicando lo que estaba diciendo en términos de cómo, cómo recuerdo la eternidad, cómo perdono el mundo. Entonces, esto es parte de mi experimento. Todos nosotros, aparentemente aquí estamos viendo esto y que se está diciendo, no, no, tú no estás mirando nada. Esto es un sueño. Esto es todo un sueño y tú eres el soñador de este sueño y nunca has hecho nada de todo esto, lo que has hecho. Nunca lo hiciste. Hoy en día parece haber todas estas conspiraciones, conspiraciones, conspiraciones teorías conspirativas como acerca de la pandemia o acerca de los políticos y gobiernos y sociedades secretas y los illuminati y todas estas cosas. Esta mañana antes de venir Jesús estaba diciendo sí, todo lo que tú crees que está sucediendo en el tiempo y el espacio en este sueño es una teoría de conspirativa, todo. ¿qué quieres decir? ¿todo lo que percibo es una teoría conspirativa? sí, sí, todo, absolutamente todo y yo digo, ¿qué quieres decir? y él dijo, la creación, ¿recuerdas en la creación en el Génesis? Adam y, Eve, Adam y Eva crearon, se creó la tierra y el cielo Dios creó el tiempo y el espacio no, no, no la creación en la Biblia es una teoría conspirativa ¿Y qué acerca de Darwin? Sí, Darwin también es otra teoría conspirativa, la evolución. Dios no tiene nada que ver con la evolución. Dios no tiene nada que ver con el tiempo y el espacio. ¿Cómo puede Dios tener que ver algo con la evolución? ¿La evolución de las células y la meba y la división y todo que evoluciona? No. Darwinismo es tan falso como el creacionismo Ambas son teorías conspirativas ¿Qué quiere decir que es una teoría conspirativa? Sí, estás conspirando a creer que estás separado de Dios Y proyectando un sueño para convencerte a ti mismo que realmente lo hiciste Que realmente tuviste éxito en estar separado de Dios Tienes un sueño bastante convincente sucediendo Pero todo es una teoría conspirativa I said, I don't know Yo digo, no sé si sí entiendo esto, me, me puedes ejemplo? dar otro ejemplo, eso es tan radical, el, el creacionismo es una teoría conspirativa, el darwinismo es una teoría conspirativa. Él dijo, sí, la reencarnación. ¿Qué? ¿La reencarnación, ¿La reencarnación es una teoría conspirativa? ¿La reencarnación es una teoría conspirativa? Sí. ¿tú crees que puedes tener un alma que puede encarnar fuera y adentro de la forma? No, no tiene nada que ver con todo eso, eso es otra teoría. De pensar que tú puedes estar separado de Dios en materia, en carne. Que la creencia de que un alma, un espíritu puede venir hacia la forma. Jesús dice que eso es imposible. No puedes traer en la vida eterna el tiempo y el espacio. Tienes que traer la creencia del tiempo y el espacio hacia la luz de la verdad y va a desaparecer. El tiempo y el espacio va a desaparecer. La reencarnación es una teoría conspirativa. Sí, lo es. Uh, ¡Wow! Eso es radical. ¿Me puedes dar otro ejemplo quizás para ayudarme? Esto es tan radical. Él dice, toda la historia como tú la percibes es una teoría conspirativa. La historia. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hermana? Quieres decir todo eso que aprendemos en el libro de historias, sí, todo es una teoría conspirativa, porque todo está siendo generado por el sueño que sueñas en secreto. Todo es un mundo hipotético, como si, como si te pudiese separar de Dios. Es por eso que este mundo es hipotético. Es, es como, si, como si, como si me pudiese separar de Dios. Uf, tiempo del espacio. Madre, padre, padre, padre, hermana, hermano, hermanos. seres humanos, uh, uh, toda la historia, Jesús dice en el curso, dice la historia no existiría si no siguieses haciendo el mismo error en el presente vas a tener que mirar la grabación de esto para poder entenderlo la historia no existiría si no siguieses haciendo el mismo error en el presente ¿por qué el instante santo es tan importante? es porque el momento presente es nuestra puerta a la eternidad Jesús nos dice que el momento presente es la aproximación más cercana a la eternidad que el mundo ofrece entonces cuando nosotros veamos esta película hoy vamos a ir bien directo hacia el instante santo vamos por la gloria vamos por el despertar vamos por la iluminación vamos por la autorrealización. no estamos hablando acerca de meditar durante 20 años 15 horas al día por 20 años porque, es todo, porque todo eso es buscar por escape futuro de lo que es una causa presente que tenemos que enfrentar el ego ya se pasó por alto por el Espíritu Santo entonces Jesús está diciendo no te va a requerir tiempo despertar, pero sí requiere tu voluntad, requiere tu deseo conocer a tu creador, perdón para poder perdonar. Y es por eso que Jesús decía en la eminencia para la salvación, en esa sección del curso, dice, no esté feliz con la felicidad futura porque no es tu recompensa, porque tienes causa para liberarte ahora. Y luego dice en la misma sección, dice, el miedo no es lo que puedas perder en el futuro, lo que temes. Lo que te aterroriza es unirte en el presente. Wow. Wow, lo que te aterroriza es unirte en el presente. Quizás nos está tratando de decir que tenemos tanto miedo al amor porque creemos que traicionamos al amor. Creemos, simplemente lo creímos, no es real. Creímos que traicionamos al amor. Y se podría decir que traicionamos a nuestra mente poderosa y ahora tenemos miedo a esa mente. Porque la mente es tan poderosa, fue creada por Dios y ahora tenemos miedo a ella. Y ahora es más fácil jugar un papel pequeño y proyectar nuestro miedo amor al cuerpo, al mundo y las personas. Eso no da es más miedo que ir hacia adentro y enfrentar nuestra inocencia, enfrentar nuestra divinidad. Y me encanta. Eh, es, yo sé que esto está debajo de todas tus preguntas, como, ¿cómo me puedo poner en contacto? con este miedo que ni siquiera entiendo y la razón por la cual no puedes entender es porque es el sueño que sueñas en secreto, está fuera de la conciencia. Pero hoy vamos a ir directo hacia sueño que sueñas en secreto, vamos a ir directo hacia la creencia en la separación para que puedas atravesarla, hacia la expiación, hacia la corrección para todo este sueño. En el breve lapso de vida que es, eh, habla acerca del cuerpo, que se le ha conseguido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y evitar todo lo que le pueda cocinar dolor, pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que se pueden distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engala a sí mismo. Remira azul. Se pone, eh, se engala a sí mismo con objetos que se ha comprado con discos de metal o con tiras de papel, moneda que el mundo considera reales y de gran valor. O oh, habla acerca de la moneda, dinero. El mundo proclama que son reales y de gran valor. El mundo, Dios, no proclama eso, Dios no proclama eso, pero el mundo sí proclama que es de valor. Trabaja para adquirirlos: el dinero, los papeles de papel. Trabaja para adquirir. ...haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra, intercambiándolos por cosas que ni necesita ni ni siquiera quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Ah, posesiones. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en las que su héroe cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lectura. Que trata de enseñar una y otra vez. Que, y otra vez. Que el cuerpo es causa y no efecto. Y que tú, que eres su efecto, no puedes ser su causa entonces todo este sueño todo día cada día que te levantas y enfrentas otro día el propósito de este sueño de este sueño lineal es enseñarte una cosa que tú estás a la merced del sueño que el sueño te puede hacer sentir triste el sueño te puede hacer sentir dolido el sueño te puede hacer sentir débil el sueño te puede hacer sentir, débil, puede hacer sentir impotente esa no es la verdad pero esa es la lección del ego es por eso que está utilizando el sueño, para que te sientas sin valía? ¿Alguna vez notaste? ¿Alguna vez cuando te adentras en el memorismo de este sueño, te empiezas a sentir que no tienes valía? empiezas a sentir pequeño, insignificante? ¿Te empiezas a sentir abrumado? aún de ustedes han tenido esos sentimientos. Esto está viniendo de una lección del ego, que el sueño es la causa y quien tú eres es el efecto. Entonces no eres el soñador, sino el sueño. El ego te quiere comenzar de que tú eres el cuerpo, de ser el, el efecto. Está tratando de enseñarte que tú eres una criatura del tiempo, del espacio. Y estás a la merced de este sueño que parece estar fuera de ti y está diciendo eso no es verdad. Entonces vas dentro y afuera de espacios y lugares. Y dice que todo lo que el cuerpo hace porque es una figura en el sueño, pero ¿quién reacciona en una figura en el sueño al menos que la viese como si fuese real? El instante que las ve como las son ya no tienen efectos en él porque entiende que les dio sus efectos al causarlos y hacerlos parecer reales. ¿Qué tan dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo no permitir que ningún sueño parezca a la causa de lo que haces? Y luego, dice, Examinemos, eh, pues, el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda parte, cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada del cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión, tan ridículas que no sirven para nada, excepto para reírse de ellas. ¡Cuán serias parecen ser ahora! Y nadie puede recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad. Realidad. Pero lo podemos recordar, solo que con, con que contemplemos directamente su causa, y al hacerlo veremos que son motivo de risa, no de temor. Devolvámosle al soñador el sueño del de que él se desprendió, el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó de reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Entonces, si tú estás conmigo y vas conmigo hacia tu mente y enfrentas el sueño secreto, vas a ver que el núcleo, el centro o la idea central del pensamiento hipotético, incluso la creencia de que hay algo que va a venir luego, incluso la creencia en el futuro, todo es hipotético, el pasado es hipotético también, porque de nuevo, el tiempo es la creencia hipotética, como si te hubiese separado de Dios, y la buena noticia del Evangelio, y la buena noticia del curso de milagros, es que nunca fuiste capaz de separarte de la fuente, todavía eres tal como Dios te creó, tú no eres un cuerpo, eres libre, eres tal como Dios te creó. Y sin embargo, si tú crees que el causa y efecto, el Cristo puede abandonar a Dios, absolutamente imposible, luego si tú crees este hipotético, esto quiere decir que vas a proyectar un mundo de hipotéticos y siempre vas a estar interpretando estos escenarios como un ser humano porque eso es lo que se hizo para tomar el lugar del amor divino. Es todo un truco, es un truco. Si tú todavía tienes problemas con estas ideas, simplemente lee la lección 158. El tiempo es un truco, dice Jesús, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. Está describiendo todo el truco del sueño en la lección 158 de las lecciones y básicamente está diciendo tú te puedes liberar tú puedes liberarte pero tienes que ir hacia adentro en tu mente y tienes que atravesar esta ilusión del mundo secreto tienes que ir hacia atrás a ese sueño feliz y Voy a hablar acerca de esto y sé que vamos a hablar acerca del sueño feliz. ¿Qué es el sueño feliz más que un sueño de no juicio? ¿Qué significa eso? Eso significa que si tú estás siendo testigo de un sueño en el cual no quieres obtener nada de nadie, en el cual no esperas que nadie te dé nada, no esperas que te traten de cierta forma, no esperas que te traigan necesariamente sonrisas o, o no tratas de obtener dinero de ellos no tratas de obtener reconocimiento de ellos no tratas de uh, mirarlos para obtener nada de nadie o de nada en este mundo simplemente estás en modo de dar simplemente tienes tanta dicha en tu corazón que simplemente quieres darla a tu gato, a tu perro a las figuras del sueño puedes mirar ese estrés. Ella quiere boom, boom, irradiar, irradiar tu amor, star, amor divino a las estrellas, trees, a los to árboles, to a las montañas. Sientes como si, como esa canción de Julie Andrews que canta en, la, en las montañas las montañas están vivas con el sonido de la música todas esas grandes canciones que amamos quizás luego pongo una también con una de Andrea Bocelli el tiempo de decir adiós a este mundo de sueños es tiempo de ir hacia tu mente la luz y decirle adiós a este es hora de decir adiós, pero no con melancolía, no estás triste de decir adiós al sueño, tú de hecho estás feliz. Es hora de decir adiós, y la única forma en que decimos adiós es aceptando este propósito de perdón en nuestra mente tú quieres estar feliz tú de hecho quieres irradiar este amor y luz cada día porque es quien tú eres y la única forma de que fortaleces tu conciencia de luz es dándola, dar y recibir es lo mismo da el amor y vas a recibir ese amor luz en la conciencia quizás algunos de ustedes leyeron el texto donde Jesús da tres lecciones del Espíritu Santo ¿cuál es la primera lección del Espíritu Santo? santo del texto. ¿Alguno de ustedes recuerda la primera lección? Para tener, da todo a todos. Ahora, ¿sabes? El ego está allí diciendo sarcásticamente, eso es una broma. Para tener, da todo a todos. ¿Qué quieres decir en el planeta Tierra? Vas a estar quebrado y destituido si das todo a todos. Y Jesús dice, no, no, no, no, no tienes que invertir estas ideas en tu mente para tener de todo a todos. La segunda lección, para tener paz, enseña pues para... Pa me enseña paz para aprenderla wow, eso debe ser lo que quiero paz, y si puedo enseñar paz en cada circunstancia en cada situación, en todo lo que surge, si puedo tener paz, al enseñar paz, al enseñar paz para aprenderla, y que acerca la educación, ¿Al, al diablo con la educación, yo quiero enseñar paz, yo estoy aquí para representar a Jesucristo y mi Padre en el cielo no estoy aquí para aprender el alfabeto o aprender una enciclopedia todo el aprendizaje fue hecho por el ego todo, todo, todo el tiempo y el espacio es todo aprendizaje falso y comienza con este sueño secreto y luego boom y finalmente eh, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino esa es la lección final del Espíritu Santo sabes que eso es una linda palabra vigilante, alerta estate alerta estate alerta para el amor en cada encuentro que tú tengas no pienses el reino de los cielos como algo fuera en el futuro, se encuentra ahora es quien nosotros somos es el amor en nuestro corazón que quiere irradiar hacia afuera hacia todos y todo, eso es lo que significa es, es estar alerta a Dios, a favor de Dios y de su reino, y en esa misma lección Jesús dice lo que tú tienes es lo que tú eres, no dice lo que tú tienes es lo que tú posees no dice lo que tú tienes es lo que tú posees dice lo que tú tienes es lo que tú eres lo que tú tienes es la luz de cristo y lo que tú eres es la luz de cristo y tener y ser son lo mismo tener no tiene nada que ver con imágenes y poseer imágenes la persona dice no oh, tengo una linda casa o oh, realmente lo crees Sigue soñando hermano, sigue soñando hermana, oh yo tengo mucho dinero en mi cuenta bancaria, sigue soñando hermano, sigue soñando hermana, lo que tú tienes es lo que tú eres, tú fuiste creado como un ser eterno y eso es lo que tú tienes y nada en el tiempo y el espacio puede enseñarte eso. Tienes que, de hecho, decir adiós al sueño de la separación. Adiós a la posesión. Adiós, a la posesión. adiós, a la posesión. adiós al especialismo. Adiós al orgullo. ¿Y que Y sé humilde, sé simple. Sé tal como fuiste creado. Soy tal como Dios me creó. Entonces, esta película nos va a mostrar uno de nuestros personajes de sueño. Y vamos a tomar un viaje con Nemo. Nemo es la figura central, es el héroe del sueño para nosotros. Y vamos a ver el héroe del sueño jugar su vida. Pero esta no es una película lineal. No vamos a ver Nemo dando círculos en su vida como el Diamond y Phil, sino que vamos a ver pedacitos de escenarios. De Nemo el intento de Nemo de encontrar el amor and, y satisfacción in, in en, el el en el sueño fragmentado. And, y esa es la historia de todos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos tratado con parejas, hemos tratado con ubicación, hemos, hemos tratado con carreras, con gatos, con perros. Hemos tratado con todo imaginable y lo hemos hecho por siglos. Este es un sueño que ha estado sucediendo por siglos y queremos escapar del sueño. Nemo va a tener pedacitos eh, que se están adentrando en su conciencia de su intento de relaciones amorosas. Esto no es solo una película acerca de una relación amorosa, sino que Nemo lo va a tratar tres veces, con tres mujeres diferentes. Va a pensar que cuando es un niño, tiene nueve años, va a mirar a estas tres niñas sentadas en el mismo banco, y creo que una se llama Jean y una se llama Alicia, Elise y otra se llama Ana. Y luego va a tratar de tener estas relaciones con las tres relaciones. Va, va, va a jugar estas relaciones especiales no una sola vez, sino tres veces para mostrarnos que no funciona. Va a intentar diferentes trabajos. Podemos ver a Nemo con pequeños vistazos en su mente de cuando tenía nueve años vamos a ver pequeños vistazos de cuando tiene 15 años vamos a ver pequeños vistazos de futuros, escenarios futuros con estas mujeres él va a tratar de buscar el amor en todos los lugares incorrectos buscar el amor en varias caras y lo está haciendo para todos nosotros porque también va a estar en esta película futurística va a ser el último humano que está vivo va a hacer todo un mundo de imágenes se va a convertir tanto en una imagen un, un mundo de creencias, que él va a ser el un último humano, ser humano, como lo conocemos a los seres humanos. Y él está preguntándose acerca de su vida, y preguntándose de qué se trató toda esta vida. Él no se está preguntando solo sobre una vida, sino que está mirando una serie de vidas. Y algunas de ellas son muy futurísticas y otras van hacia atrás, hacia tiempos anteriores en su vida. Ahora, quiero darte un poco más de contexto. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes vio la película Incepción? ¿Alguno de, de ustedes vio la película Incepción? Esa era de Christopher Nolan, una gran película porque mostró el sueño como si hubiesen diferentes capas de sueño. Es una película genial, Incepción, hay capas en el sueño. Ahora Christopher Nolan está listo para también mostrar otra película, 2020, ya la mostró y se llama Tenen. Y acaba, todavía no salió por toda la pandemia pero está a punto de salir, ya salió. Y en esta película, él va a compartir acerca de esta idea de la inversión del tiempo, la inversión. Inversión del tiempo. Ahora voy a hablar un poco acerca de la inversión del tiempo, porque se relaciona mucho a esta película que vamos a ver hoy. Si tienes una oportunidad, eh, mira la película Tenet. El tiempo, la inversión del tiempo no es viaje en el tiempo. La mayoría de las películas son acerca de viajar en el tiempo. Ya sea películas que van vueltas en círculos o van hacia el pasado, como El piso 13 o como Algún momento en el tiempo. Hay una película con Christopher Reed. O pienso en todas esas películas que andan vueltas en el círculo. He hablado mucho acerca... En estas películas mucho, pero el, la inversión del tiempo no es viaje en el tiempo, porque en estas películas que han en el círculo vas hacia atrás y vas a otra parte en el círculo y, y es todo como pasado hacia futuro, es como una progresión hacia el futuro, pero la inversión del tiempo... No es viaje en el tiempo y no es ponerte a ti mismo viajando detrás de la conciencia en diferentes aspectos del tiempo lineal. La inversión del tiempo empieza a mirar la idea de inver invertir el tiempo, ir hacia atrás en el tiempo tiempo. ¿Qué quiere decir re, re, re, invertir? Los actores que interpretan eh, esta nueva película en Tenet, él dice, los actores, le pregunto a los actores de qué se trata la película y el actor dice, no sé, es un actor, es un, actuó en Tenet y no sabe de lo que se trata la película. Porque para Michael Caine, la inversión en el tiempo es muy pro, un concepto tan profundo y él está como, soy un actor. I don't even know. Ni siquiera I sé. La película ya se filmó el filmo filmo y él fue un actor en la película y ni siquiera puede explicar la película. Ah, eso está, está aumentando your, tu intriga. ¿Te the gusta, the actor, gusta ver películas en donde, donde ni siquiera el actor sabe lo que se the trata la película? El personaje principal él no podía decir lo que se trataba tenía que seguir preguntando a Christopher Nolan ¿de qué se trata? ¿qué está sucediendo? él no podía entender la película y él era el personaje principal en la película y ni siquiera la podía entender puedes entender como un actor que eso puede ser bastante confuso cuando estás actuando de escenas que ni siquiera puedes entender y no puedes entender los conceptos de los cuales estás actuando, pero eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver una película en la cual vas a necesitar muchas interpretaciones elevadas para poder darle sentido a esta película, y esto te va a ayudar también cuando mires esta uh, Tenet, y va a ser también una película lineal, pero va a traer estos pedazos de inversión en el tiempo. Ok, dices que quieres más, ok, voy a decir un poco más acerca de la inversión del tiempo porque esto va a ayudar con la película. Cuando los físicos cuánticos empezaron a estudiar la física mecánica, se empezaron a dar cuenta que la física mecánica que estaban aprendiendo y la física cuántica que estaban aprendiendo era posible y que debería ser tan fácil que el tiempo fuese hacia atrás como fuese que el tiempo vaya hacia adelante. Todos nosotros estamos acostumbrados a pensar al tiempo como si el tiempo fuese solo una dirección. Pensamos que va de pasado a futuro, ¿verdad? Ese es el contexto de nuestra vida. Ese es el contexto del mundo del sueño. Pasado a futuro. ¿Alguna vez recuerdas, quizás en los 60 y 70, cuando las personas ponían los discos y los ponían hacia atrás y decían que escuchaban mensajes satánicos si ponían las canciones de Beatles hacia atrás sabes cómo suena cuando pones una canción hacia atrás Uf. puedes poner la canción más romántica popular en el tiempo lineal y lo pones hacia atrás y vas a sonar y completamente diferente. Quizás dices, esa no es la misma canción. No puedes poner esa, la canción Yesterday de los Beatles hacia atrás y tener el mismo sentimiento que escucharías si lo, lo escuchas hacia adelante. Bueno, la inversión del tiempo también es así. Si tú ves uno de mis videos, siempre vas a YouTube y esperas que vaya de pasado hasta futuro, ¿verdad? Esperas que vayas en una dirección pero si tú agarras ese botón y lo llevas hacia atrás y ves a David el personaje David yendo así y todo lo que David está diciendo es hacia, hacia atrás y todo lo que David está haciendo como movimientos o está todo en reversa quizás te reirías como te estás riendo ahora vio uno de ustedes sonriendo pero dirías me gusta más David cuando puedo escucharte de una forma coherente cuando estás hablando con palabras del tiempo que yo puedo entender no hacia atrás entonces si tú empiezas a entender la física cuántica y mecánica, vas a poder empezar a ver que es posible que el tiempo se vaya hacia atrás tan fácilmente como lo es que vaya hacia adelante. Y eso quiebra las reglas que tenemos en nuestra mente la, sobre la, cre la creencia en el tiempo. Jesús de hecho dice esto en el, en el curso, dice que el tiempo va hacia atrás. Entonces él de hecho nos está diciendo que a medida que estamos yendo hacia la, mente en, hacia la luz de nuestra mente, estamos yendo hacia atrás. Hacia un instante antiguo que se llama el instante nosante, y luego vamos a saltar. Si vas bien atrás hacia el instante nosante, luego saltamos hacia el instante santo. La presencia yo soy, antes de Abraham naciese yo soy. Vamos derecho hacia el instante santo, como le hizo Jesús, porque vamos hacia atrás en el tiempo, hacia el punto en donde el tiempo pareció existir, y luego vamos un paso más hacia atrás, y luego saltamos hacia la eternidad. Es lo que Jesús llama Dios tomar el último paso vamos hacia antes del tiempo entonces esto es algo que todos nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender esto de la inversión del tiempo porque la única forma en la que tú perdonas es que tienes que invertir el tiempo y tienes que ir de regreso hacia el lugar que es anterior en donde el tiempo pareció comenzar porque la eternidad no sabe sobre el tiempo, no hay tiempo en la eternidad entonces, estate preparado. Algunos de ustedes estudiaron la física cuántica y la física mec mecánica. Quizás conocen el famoso experimento de la doble rendija, en donde las partículas se convierten en ondas. Y eso confundió a todos los científicos. Einstein no lo podía descifrar. Todos los grandes maestros, los físicos no podían entender esto, porque una partícula se convierte en una onda solo con la observación, Por atrás de la observación cambia se mantenía igual si era observado y si no era observado y se convertía en una onda. Finalmente se requirió un poco de David Bohm y Krishnamurti para darse cuenta que son los pensamientos en nuestra mente que determinan el mundo que vemos y es nuestra mente la que parece cambiar las cosas de partículas a ondas. Es por eso que la ciencia frenó en lo que nosotros vamos a hablar hoy. Pero Krishnamurti y eh, grandes científicos y eh, eh, maestros espirituales están apuntando a lo que Jesús nos está enseñando ahora. Ahora nos está enseñando lo que está sucediendo a través de esta película. Así que siéntense hacia atrás, disfruten y vamos a en, entrarnos en una aventura y vamos a tener un recreo en alrededor de 40 minutos. Y yo voy a continuar con esas enseñanzas luego del de recreo de dos horas y vamos a atravesar esta película juntos. Y yo les garantizo, si tú sigues a donde te estoy llevando hoy, tú no vas a ver el mundo del sueño de la misma forma. Quizás alguna de tus preguntas que han planeado se van a evaporar, se van a evaporar. Porque van a reconocer cosas durante este momento presente, y, presente este momento. y te vas a mantener en este momento. Así que aquí vamos. Mr. Nobody. Mr. Nobody.